Muchachos, Marvel Snap acaba de anunciar su nuevo dropeo de series y hoy vamos a analizar todo eso. Muchachos, como ustedes ya saben, el dropeo de series es aquel grupo de cartas seleccionado por su antigüedad para que puedan ir bajando de series, en este caso de serie 5 a serie 4 y de serie 4 a serie 3. Y el dropeo de series va a suceder de manera mensual, o sea, cada mes vamos a tener un grupo de cartas que van a estar descendiendo y esto hace que para nosotros no sea posible poder obtener cartas que eran antes más inaccesibles de poder obtener sobre la fecha del dropeo de series muchachos aún no se sabe no ha sido anunciada los desarrolladores han dicho que en el siguiente parche está llegando el dropeo de series ahora si tú me preguntas cuándo seguramente puede ser el siguiente parche yo te puedo decir que este seguramente va a venir junto con el evento de variant rush que son de las variantes de steampunk y ahí probablemente pueda venir el parche dentro que sería el 21 de marzo Muchachos entonces vayamos por orden, vamos a analizar la primera línea de cartas o el grupo de cartas que están descendiendo de serie 4 a serie 3. Muchachos, entonces vamos a analizar la primera carta, Orca. ¿Esta carta es buena o no es buena en el metajuego? Vamos a ir rapidito a la página snap.fan y vamos a ver los stats generales, el ranking general de esta carta. Acá bien te dice Orca, debajo dice las veces que se ha visto jugar esta carta, o sea la popularidad es 0.14% y está en el puesto 200%. Dos. Luego debajo te dice las veces que ha ganado cuando se ha jugado 53%. O sea, está en el puesto 135. Las veces que te ha dado victorias cuando la has robado, ¿no? Número 178 de puesto. Y las veces que ha ganado, que has ganado una partida cuando esta carta estaba en el mazo y está en el puesto 171. O sea, tiene un win rate cuando la juegas. Eh, digamos que su win rate es de lo normal, un poquitito más arriba nada más, pero aún así es una carta que no es muy jugada. Y si en caso te toca Orca, aquí hay algunas sinergias también que tú podrías hacer, en este caso me encantan más las sinergias por ejemplo con Electro por el lado del rampeo, me encanta la sinergia con Clo también por el lado digamos de que puede dar un bosteo de poder a la ubicación adyacente donde se encuentra solita Orca y también tienes ahí a Sunspot pues que puede ir eh, liberando o digamos absorbiendo energía en lo que Electro digamos está haciendo el rampeo, así que por ese lado está genial. Armor y Profesor X acá no los entiendo muy bien porque si tú pones a un Armor o un Profesor X eh, donde está la Orca, pues Orca va a perder su más 5 de poder que tiene, o sea, bajó de 14 de poder a 9 de poder que es su poder base y otra cosa importante, bueno Orca se parece bastante a Namor pero en su versión más cara, Namor cuesta 4 de energía y puede llegar hasta 11 de poder, incluso hace poco lo bostearon a Namor, sin embargo Orca cuesta 6 y está llegando hasta 14 de poder, o sea en realidad Namor sigue siendo hasta mejor que Orca en tema de stats y coste de energía también y otra cosa es que Orca también al necesitar estar solo en una ubicación lo que va a suceder es que se expone demasiado también a que un Shang-Chi la vaya a eliminar eso, eso es lo que no me gusta de Orca y por esa razón y creo yo que con, con con Justa razón, también no se juega tanto. Orca es una carta que mayormente suma para la colección, pero no tanto como para que se pueda jugar y se pueda desenvolver bien en la batalla, muchachos. Muchachos, y ahora sí pasemos a analizar la siguiente carta: Atuma. Esta carta es buena o no es buena en el metajuego. Pasemos a analizar rápidamente el ranking dentro de esta web Snap.fan. Aquí, como vemos, el ranking de general de Atuma vendría a ser que está en 0.86% de popularidad, no de veces que se ha visto y ocupa el puesto eh, 171, acuérdense que Orca tenía el puesto 202, y acá también los stats, digamos que son mejores sus porcentajes que tiene acá con respecto a la Orca, porque dice eh, victorias cuando se ha jugado no, digamos que 53% 53.5, eh, victorias cuando se ha robado también, y digamos que esto se mantiene bastante alto ¿eh? pero ¿saben por qué se mantiene también bastante alto la parte del robo y la parte de las victorias también que cuando estaba esta carta en el mazo? porque esta carta acá se juega generalmente en el mazo de Shu que es un mazo eh... Tier 1 eh, del juego Es un mazo bastante fuerte, es un mazo que tiene muy Buenas sinergias, incluso me parece Que hay una tentativa muy grande ahora por nerfear A Shuri o algunas cartas que componen Este mazo, que hace que este mazo Sea demasiado jugado, bastante fuerte También, y con muy pocos puntos Débiles, entonces ¿qué está pasando, acá Como ustedes pueden ver la sinergia de Atuma Atuma sinergia 100% Con armor, que es una forma que Atuma No se pueda destruir también Al ser una carta de coste 4 Con 10 de poder, también sinergia excelente con Yuri, puede ser un 420 también si es que sale en turno 5 de repente, ¿no? E incluso está haciendo mejor que Red Skull en, en, ese, en ese turno, digamos. Si es que Red Skull no fuese bosteado. Eh, y sin el castigo tampoco, ¿no? Poniéndole un armor en el lugar donde está Tuma. Solucionas el problema y puedes jugarlo. Puedes, puedes tenerlo ahí libremente. E inclusive puedes protegido contra un Shang-Chi también. O sea, por ese lado, como les digo, la sinergia que tiene Tuma es muy buena. Y aquí están las demás cartas, ¿no? Si tú lanzas a Tuma en turno 5 con 20 de poder duplicado por Shuri. De repente en turno 6 estás lanzando un Taskmaster con 0 de repente. No, el Taskmaster primero. Duplica o absorbe el poder replica el poder de Atuma y luego tiras un 0 al final para que te haga pues tres puntitos más de poder ahí que nunca está en más eso y con eso tienes me parece una buena una, una buena sinergia eh, como les digo Atuma si sí es de si ha estado digamos siendo bastante jugada dentro de la gente que la ha tenido la ha incorporado sí o sí en el mazo acá de, de Shuri, incluso yo te diría que Atuma es mejor que Tifo que Tifo y Merit. Atuma es mucho mejor porque Atuma no te va a dar el menos uno en las, demás, en las demás cartas que están siendo jugadas, simplemente es una carta que tienes que cuidarla nada más con armor, que es una carta que siempre va fija en el mazo de Yuri y con eso no vas a tener ningún problema. Atuma la veo superior a Tifoid pero como Tifoid era serie 3 desde siempre mucha gente más tenía Tifoid Mary que Atuma y seguramente... Puede que se vea Tuma un poco más adelante también en este tipo de mazos de Shuri. Dependiendo también el, el que tanto va a ser el nerfeo que le van a hacer ese mazo. Pero de todas maneras eh, está muy interesante. Esta es una carta... Que mientras más gente la tenga seguramente más le van a dar una chance de utilizarla porque la verdad sus stats están bastante buenos. Pasemos ahora a analizar a esta última carta muchachos, Baku. Vamos a ver qué tal van los stats de Baku aquí. Como ya saben el ranking de Baku, mira en popularidad o las veces que ha sido vista tiene 1%. O sea hasta el momento Baku es el más alto de las dos cartas anteriores. ¿eh? Ocupa el puesto número 165 y lo que sí sus stats son un intermedio no entre Orca y entre Atuma. no Digamos que está por ahí. Eh, victorias cuando es cuando ha sido jugada. 52% un poquito más bajito que Atuma. Nada más. Pero digamos que está bastante bien. Ahora es una carta de coste 1 y 2 de poder. Es una carta bastante curiosa. Porque puede salir del mazo si es que no la has robado. no Y sale y justo puede caer en una, ubicación, cae en una ubicación aleatoria. Pero justo puede caer en esa ubicación. Que te va a servir para que puedas ganar la partida. Es una cosa interesante. Baku te puede dar partidas muy emocionantes también. Vamos a ver ahorita. Eh, en la parte de las sinergias, Baku generalmente se va a jugar y esto es muy gracioso, eh. Comenzó jugándose en Cerebro 2. Porque justamente el, el poder de Baku es 2. Y si no lo robabas, pues podía ser una carta gratis. Que podía salir a, la, a una ubicación aleatoria. Y encima siendo bosteada de repente por más 4, más 6 de poder. O sea, podías eh, salir siendo pues un de repente por ahí un 12. Un 1-8. ¿no? Digamos por ahí un 1-8 en su, en su mejor eh, situación. Por esa razón es que ustedes ven acá que tienen a Marvel a cazar, por ejemplo. Ahora nosotros vemos que en la sinergia también está Lockjaw, está Thanos, está Quinjet y esto es porque en Thanos también agregaron esta carta, como también Thanos maneja la versión con Blue Marvel, digamos que acá también en Baku es bastante bueno, solo que el riesgo de utilizarlo en Baku acá es que como tú ciclas bastante con Lockjaw con las gemas, es muy posible que te pueda salir Baku también, Ese es lo malo digamos de utilizar a Baku en el, en el mazo de Thanos, yo sé que mucha gente no lo hace pero por ahí algunos arriesgados para tratar de sacarle el mayor provecho posible al mazo, lo han puesto a Baku en el en el mazo de Thanos así que bueno, si lo quieren utilizar y lo quieren aprovechar ahí a, para aquellos que juegan Thanos, no, lo quieren aprovechar a Baku de repente por ahí en algún momento si es que le sale, pues ahí tienen la oportunidad muchachos y ahora seguimos con el siguiente grupo de cartas que están pasando de serie 5 a serie 4 comenzando por el nerfeado Sabu analicemos a Sabu, vamos a pasar rápidamente a, la, a esta página de snap.fan muchachos y veamos el ranking de Sabu, Sabu tiene casi 12% de popularidad Popularidad, o de veces que ha sido visto ocupa el puesto número 26 muy buenos stats para una carta que ha sido nerfeada le bajaron el coste y lo que han hecho es reducir también su eh, habilidad no digamos a la mitad no de lo que hacía antes entonces acá tiene un buen porcentaje digamos de win rate también a pesar de que tiene 53 52 51 son porcentajes bastante buenos para lo que señala acá digamos pero la popularidad si sí, sigue jugando bastante baku en algunos mazos ¿Cuáles son las sinergias que tiene este mazo de acá? Generalmente... Ahorita Bakus está jugando muy fuerte Muchachos en mazos de cera Control, hay otras, hay otras Variantes de cera por ahí también donde se están Utilizando combos con Gambito, con Wong O con Wong, Asmat, Luke Cage Entonces acá tienes un mon O también Shang-Chi como counters ¿no? También tienes este tipo de cera como te digo, Control que tiene counters también que es muy Muy muy bueno, eh, con eso también puedes Subir mucho de rangos, recuerden que todos los Mazos los estoy posteando siempre en El apartado de Metadex de mi canal De Discord o también en el, en el Twitter. En mi página de Twitter también ahí siempre estoy posteando todos los mazos competitivos para poder llegar a rango sin, sin ningún problema. Eh, a ver, entonces, aquí están las sinergias, como pueden ver incluso hasta con Mystic, pues, eh, puede con Bar, Sabu, ¿no? Y digamos que le copia el efecto a Sabu y aparece el Sabu que no era nerfeado antes, pero de todas maneras eso no se hace mucho. Lo que sí es, con Cera tiene una gran sinergia, si juntas a Cera y a Sabu a la vez, ¿no? Ya prácticamente tienes a un Wong, a un Encantres a un Shanshi te, que te van a estar costando dos de energía para que los puedas jugar en turno 6 y poder digamos destruir un, una estrategia final digamos que tenga el oponente ahí en ese último turno, por esa razón es que Sabu sigue siendo una carta muy buena una carta muy confiable hasta el momento me parece que al reducirle el coste lo han hecho el mejor coste 2 de, de cartas ahorita que existen en el juego, para los que no hayan podido comprar el pase de temporada justamente que incluía Sabu, va a ser una gran oportunidad muchachos para que ustedes ahora en este europeo de series puedan conseguir a Sabu y puedan armarse estos masitos de cera que les estaba comentando, que la verdad son muy buenos. Y ahora nos estamos pasando a la siguiente carta, de por sí una de las cartas más interesantes de este dropeo de series. Vamos a hablar justamente de Saurón, muchachos. Aquí se encuentran sus stats. Y mira, ¿por qué Saurón sale con 0.99%? Es porque es una carta de serie 5 que la verdad muy poca gente la ha tenido. A muy pocos privilegiados les ha salido en cofres y otros las han comprado por 6.000 de tokens. Muy diferente a Sabu. Nosotros hemos visto que Sabu tenía. Tenía casi 12% de popularidad y es porque mucha gente también compró el pase de temporada cuando estaba Sabu en su momento y esto hizo que obviamente los, las estadísticas a cabo el ranking sean mucho mayores para Sabu que para Sauron que muy poca gente pudo obtenerlo digamos eh, por lo mismo que era Serie 5. Y aquí como podemos ver es sus estadísticas. La verdad tiene porcentajes muy brutales. Comparado con lo, con lo que hemos estado viendo anteriormente. Acá dice. no, eh, Victorias cuando se ha jugado esta carta. 62% muchachos. Está ocupando el puesto número 12. O sea no es cualquier cosa. ¿eh? Acá dice. Ganadas victorias cuando se ha robado esta carta, ¿no? Prácticamente es en el número 1. Tiene 60.42%. Y victorias cuando ha estado dentro del mazo, ¿no? 58%. De hecho, que pues ahí no, no estás aprovechando nada. Pero cuando la robas y cuando la juegas. Esta carta. Es increíble la cantidad de la probabilidad de, de, de ganar. cómo se aumenta mucho. Entonces, ahora vamos a, vamos a bajar. Esta carta no tiene muchas variantes, la verdad. Pero acá tienes las cartas con las cuales eh, tiene sinergia. ¿no? En este caso Sauron va a sinergiar bien más que todo con tres cartas acá porque justamente son cartas que tienen efectos negativos, incluso se olvidaron de ponerme, me parece aquí a, a Lizard también, eh, que también creo que es una carta que igual le puede funcionar, ¿no? igual me parece que la puede, le puede anular el efecto. Eh, pero bueno, aquí tenemos las sinergias con las cartas principales en este caso, ¿no? Tenemos a Red Skull, tenemos a Ebonimo, tenemos a Tifoid Mary también, que es una cosa interesante. Acá lo que vas a hacer es anularles los efectos de castigo de estas cartas y lanzarlas libremente. Y sobre todo que puedes jugar en curva, ¿no? Digamos que si digamos te sale Sauron en turno 3, puedes jugar a Tifoid en turno 4, Red Skull en turno 5, puedes jugar a Ebonimo también en turno 6 de repente junto con Taskmaster Cop el poder de Red Skull Sin necesidad y no estamos hablando Acá de Shuri, eh. estamos hablando simplemente De jugar en curva si es que no te Salió Shuri y si te sales, y si te sale Sauron con las demás cartas Tiene una sinergia muy buena, es una carta Muy completa porque el efecto que tiene No solamente va para las cartas que están En la mano sino en el mazo, o sea prácticamente Todo el mazo completo eh, Va a tener el efecto anulado Digamos de lo que está haciendo Sauron acá Es una carta súper, súper, súper genial Y es una carta que a mí en lo personal me encanta Tener también, pero es muy difícil porque es una carta justamente inaccesible. Por el momento está en serie 5, pero ahora que va a bajar en serie 4, muchachos, va a ser la oportunidad para muchos de que puedan obtener a Saurón. ¿no? Ahora la pueden tener, y si no, yo no sé si valga la pena gastar 3000 de toques por Saurón. Porque primero habría que ver, muchachos, cómo van a ir los nerfeos con Shuri. Como saben, el mazo de Shuri sí o sí lo van a nerfear de alguna manera, y hay que ver qué tan golpeado va a quedar ese mazo. Para ver si realmente eh, vale, vale la pena gastar 3000 tokens en Sauron. Luego pasamos a analizar la siguiente carta Shadow King. Que la verdad muchachos si vamos a la web de snap.fan no tiene nada que analizar. No tiene ranking acá, no tiene estadística Shadow King. ¿Por qué? Porque es una carta que muy poca gente decidió comprar y a muy poca gente seguramente le habrá tocado. Y la gente que le ha tocado casi no la usa. ¿Y por qué no la usan? Esta carta lo que hace es que en la ubicación donde tú la lanzas lo que va a hacer es setear todas las cartas que están ahí a su poder base o a su poder original. Pero bueno, ¿qué pasa con esta carta? Es una carta de coste 4 con 3 de poder. Ahora, eh... Miren, ha habido varias estimaciones Hay mucha gente también eh, que ha estado Recolectando opiniones de personas sobre esta carta Y el desempeño mismo que tiene E incluso es más útil muchachos Tener un Shang-Chi que tener esta carta De aquí, o sea un Shang-Chi con el mismo coste El mismo poder hace más De lo que va a ser esta carta, pongamos un ejemplo Bastante básico, digamos que estamos Acá con Shuri, ¿verdad? Shuri duplica A, a Red Skull, por decirlo así Lanzas a Red School Red Skull con poder 30, ¿no? Entonces, tú digamos que al final del turno quieres sorprenderlo por ahí y quieres lanzar al Shadow King ¿no? para tratar de bajarle o reducirle el poder base a Red Skull y lo bajas a 15. Dígame, ¿sirve de algo bajarlo a 15? De repente ni siquiera le llegas a ganar ahí en el, el, el, el poder digamos la ubicación. Tampoco no es que le hayas reducido la gran cosa le redujiste solamente a 15 de poder que sigue siendo un gran poder. Entonces, ¿no es más útil ahí en ese escenario lanzar un Shen-Chi en lugar de lanzar un Shadow King? Porque igual Todas las cartas se están manteniendo ahí. Seguramente, creo yo que a futuro... Más adelante, con la salida de cartas nuevas... Con el cambio de, de un método a juego de repente... Es posible que Shadow King se vea más. Por ahorita es una carta que está medio dormida todavía en el metajuego. Pero probablemente más adelante vea algo de futuro. Eh, es como lo que pasó con Lich, por ejemplo. Que Lich no se usaba casi nada antes y ahora es una de las cartas más fuertes. Y ni siquiera la han bosteado ni nada. Es una carta que se ha mantenido casi igual en el tiempo. Y ahora es una carta muy fuerte. Entonces es posible que algo similar pueda pasar con Shadow King más adelante será cuestión de ver, eh, de ver de ver cómo se va desarrollando el futuro del juego, pero por el momento esta cartita seguramente es de las que menos quieres que te toquen al abrir tus cofrecitos. Muchachos vamos con la siguiente carta ahora, la gran y querida Shanna, Shanna es una carta también que no hace mucho la lanzaron es una carta de coste 4 con 2 de poder que de por sí está sinergiando con Sabu nomás al tener ese coste, muy buena cartita, muy buenos stats, sobre todo para lo que hace, tiene un efecto de revelarse y que dice que agrega una carta Carta random de costo 1, o sea de forma aleatoria va a agregar una carta de coste 1 a cada una de las ubicaciones eh, y encima se va a agregar una carta de coste 1 a la misma ubicación donde se encuentra Shanna también, entonces ahí puede agregarte cualquier cosa de coste 1, estamos hablando de que te puede agregar un Ebonimo, Titania, no cartas digamos que tienen poder alto, te las puede añadir que puede ser para bien o para mal también, como te puede agregar Ant-Man y cosas así, Es muy, es una carta que tiene eh, es, puede llegar a ser muy buena vamos a ver primero sus stats acá eh, como es una carta de serie 5 no mucha gente la ha comprado no mucha gente tampoco le ha salido por lo que veo eh, acuérdense que en este meta eh, generalmente el killmonger no deja que esta, que este tipo de cartas se puedan desarrollar más por el temor de, de que ahí siempre que killmonger pues te puede borrar todas las cartas de coste 1 y que necesitas invertir un poquito de protección también con un armor por ejemplo para que estas cartas no se puedan morir pero no puedes poner las armor en las tres ubicaciones tampoco, ahí viene el problema y es por eso es que estas cartas tampoco no es que se vuelven tan fuertes dentro del juego, es como que hay un equilibrio ahí, no que por ahí el que quiere la puede utilizar y de repente puede sorprender al, al oponente acá el porcentaje de win rate que tiene no de victorias cuando es jugada cuando es robada o cuando está en el mazo es bastante bajito, está por debajo del 45% muchachos en este caso en la primera parte y eso hace de que no sea una carta muy confiable para jugarla o que sea muy importante dentro del metajuego, también esto puede corresponder a que muy poca gente también la ha jugado pero de todas maneras y es un indicador de que sea muy bajito de que te dé la de que tu probabilidad de ganar no sea mucho al momento de que juegues esta carta aquí como pueden ver ustedes están algunas cartas con las que hace sinergia Shanna y es interesante porque pues todas estas cartas de acá son cartas de su verdad son cartas de su y son cartas digamos eh, que de alguna forma no hacen de que se pueda potenciar más el efecto de Shanna ya que cazar los puede bostear más uno a todas las cartas que va a lanzar Shana. Los Mismo Blue Marvel, ant también aquí junto con Shanna, pues le ayuda a que más rápido pueda activar su efecto. Este ant ¿no? Luego tienes a que comba muy bien con Shanna, y finalmente tienes Squirrel ahí como para que pueda pues llenar más rápido la ubicación. Pero como les digo, el gran problema de, del metajuego que hay siempre va a ser Killmonger. Killmonger no va a dejar que estas cartas se desarrollen tanto. A pesar del efecto que es muy bueno, ¿no? Digamos que para los que. Para, si tú estuvieses en el pool 1 o en la serie 1. Y te, y te, en ese metajuego. Y te dicen para jugar Shanna. Obviamente sería una carta espectacular, ¿no? Pero esta es una carta de serie 5 que está bajando a serie 4. Y que será cuestión de probar. ¿no? Si es que te sale por ahí, puedes probar algunos mazos su. O de repente dentro del mazo tal vez de cera control. no con, con el Sabu que está ahí. De repente por ahí no te sirve para poner más cartitas. Y de repente terminar ganando pues por una un poder acumulado. Así que será cuestión de probar. Pero aparentemente Yana, digamos que está en un veremos todavía para ver qué tal. Y ahora pasamos a ver la última carta de este dropeo de series, muchachos. Estamos viendo. A la mismísima Dazzler Vamos a entrar a ver rapidito sus stats de Dazzler Dazzler también como ustedes pueden ver Tiene una popularidad bastante bajita Está en el puesto 203 Pero acá lo interesante como les digo es la parte del porcentaje De victorias cuando se juega Cuando es robada y cuando está dentro del mazo Que supera el 50% en promedio Así que lo cual está bastante buena Aquí este, en este en este, Al menos está decente Digamos los porcentajes que tiene Dazzler Dazzler es una carta que tiene efecto continuo Y que si tú tienes todas las ubicaciones llenas y la lanzas a dasler no digamos que ya para llenar la, la última el, el último huequito que faltaba ahí lo que va a pasar es que va a convertirse en un 4-10 en lugar de ser un 4-4 sus stats son bastante interesantes incluso también puede combar con sabu por el coste que tiene acá e inclusive también puede combar con la misma shana no Shana, al ponerle más eh, bichitos ahí pues lo que hace es que facilita de que dasler se se pueda garantizar digamos de que pueda tener ese bosteo de más 6 lo cual lo hace muy muy, muy bueno. Ahora vamos a ver cuáles son las cartas, viendo los stats y demás que diga, digamos que están decentes. Cuáles son las cartas que hacen sinergia, que estamos viendo que son generalmente un mazo su. No, aquí estamos viendo a Kazar, a Antman, Blue Marvel. Acá, mira, acá la cosa Quinjet Thanos, que también Thanos podría utilizar sin problemas a Danzler porque generalmente este mazo de Thanos con Blue Marvel, con Queen Jet y más las gemas tienden a llenar rápido las ubicaciones y en realidad pueden llenar sin problemas las tres ubicaciones lanzando a Dazzler al final o de repente habiéndola sacado con Lockjaw de repente ciclada y lo que va a suceder es que tú lo tienes que preocuparte en tratar de llenar las otras dos ubicaciones y puedes tener una Dazzler con 10 de poder lo cual sería una gran ventaja para ti para que puedas tratar de ganar por esa diferencia de poder en la ubicación donde se encuentra Dazzler con las demás cartas, entonces esta carta me gusta bastante esta carta sobre todo para aquellos que están jugando Thanos es como una muy buena incorporación seguramente aquellos que juegan la versión con Blue Marvel y por ahí esta carta puede ser, va a depender mucho de qué tan nerfeado quede el mazo de Thanos pero si no es tan nerfeado puede ser que esta carta sea una de aquellas que ayude pues a apalancar un poquito más este mazo y seguir dejándolo o seguir manteniéndolo dentro o seguir manteniéndolo fuerte dentro del metajuego, bien muchachos hasta aquí he llegado yo haciendo todo el análisis de todas las cartas Espero que les hayan gustado los datos más que todo porque en base a esto ha sido la, el análisis de todas las cartas y por ahí con las cositas que yo sé dentro del juego también, pero les agradezco mucho que hayan llegado hasta acá, me gustaría saber en los comentarios para ustedes cuáles son sus cartas favoritas que están descendiendo de, de, de este dropeo y cuáles de ellas les gustaría tener de repente, sería interesante poder eh, ver eso ahí y si no pues de repente ya saben te estoy streameando todos los días de lunes a viernes por las noches en la plataforma morada, el enlace se encuentra en la descripción de este video, todos están invitados, Cualquier duda o consulta que tengas Ya sabes, la puedes ir ahí, es ahí La puedes hacer ahí también en vivo Y yo voy a estar ahí pues feliz de poder contestarlo Así que ya sabes, te espero allí ¡Un abrazo para ti!